de nuestros hermanos. Eh, Mariley Veloz, eh, tenemos eh, que comentar algunas noticias. Ya más adelante estaremos conversando con eh, Jackson de Jesús y su esposa Aldenia de la Cruz. Eh, más adelante estaremos conversando con él en unos momentitos para que nos hable de su experiencia, de luego ser positivo con COVID. Él, eh, su esposa, sus hijos y también su hermano, hoy en día están recuperados. Jackson de Jesús, quien es ingeniero también, empresario y político. Eh, Veloz, eh, tenemos informaciones que compartir con los amigos televidentes, una de ellas es el tema del de general de aquí de San Francisco de Macorís y el alcalde Alex Díaz. Señores, esto es esto es aún sólido. Por un lado el general, eh, bueno, por un lado el alcalde Alex Díaz eh, fue autorizado a cerrar el mercado, pero el director regional de la policía ha entrado en conflicto con el Ministerio de Salud Pública y con la alcaldía y con el Ministerio Público incluso, a permitir operaciones eh, eh, improvisadas de las plazas comerciales donde se aglomeran decenas de personas eh, luego del de, eh, cierre del mercado público. El alcalde Alex Díaz eh, formuló la denuncia y exigió al director general de la institución del orden disponer de los correctivos de lugar para que eh, el general Jorge Mancebo, que no tenemos el placer de conocerlo. Me recuerden que el general Ten eh, tuvo que ser sustituido porque salió positivo con COVID-19. Entonces, el alcalde quiere que el general Mancebo acate las disposiciones que persiguen evitar la contaminación de personas eh, de, del COVID-19 a través de las aglomeraciones alrededor del mercado. El ayuntamiento municipal, otemperando una solicitud del Ministerio de Salud Pública, dispuso el cierre del mercado público hasta el 20 de este mes de abril pero de acuerdo al alcalde Alex Díaz, eh, el general Mancebo impartió instrucciones para que los mercaderes se instalaran en el parque eh, Policarpio Mora un parque que está más adelante en el sector Pueblo Nuevo eh, donde a diario se observan multitudes que acuden a abastecerse de estos ruros. Ojalá que en el día de hoy eso se haya eh, controlado, eh, veloz. Wow, increíble esta contradicción de parte de las autoridades en un momento tan vulnerable y tan difícil eh, para toda la población. Eh, mira, quiero tratar un tema brevemente eh, que te comentaba sobre una situación difícil en torno a buscar soluciones para la actual crisis económica que se eh, conjuga también con la crisis y es respecto a las AFP, Administración del Fondo de Pensiones. Una de las propuestas emitidas por el diputado Elías Báez del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo fue hace ya varias semanas el hecho de someter un proyecto de ley al Congreso Nacional que permitiera liberar el 50% de los fondos a los trabajadores. Yo inmediatamente vi esa noticia me pareció una locura porque, o sea, señores, después del COVID-19 hay vida, este no es el fin del mundo, hasta donde se tiene entendido. Pues eh, sometieron el proyecto y todo eso y se presume que hay un medio acuerdo de hacerlo, una reducción a la inicialmente cuesta del 20%, pero ¿qué pasa, señores? Esto no es tan fácil. El hecho de liberar ese por ciento de la administración de fondos de pensiones significa una remodelación de la ley 87-01, que es la que legisla aquí en República Dominicana, la misma. Entonces, otro punto, es que ese dinero no está líquido, no está en una cuenta corriente, no se puede transferir. Ese dinero está invertido. ¿Dónde está invertido? Aquí tengo el desglose. El 41% está invertido en el Banco Central de la República. El 32% en títulos de ministro del Ministerio de Haciendas. El 11% en títulos de banca comercial. El 5% en fondos de inversiones. En... El 4.7% está invertido en títulos de empresas privadas, el 0.6% en fideicomisos y el 0.9% está invertido en organismos unilaterales. Por otro lado, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones sacó un comunicado y decía que no valía la pena arriesgar 16 años que tiene gestionando y administrando dicho fondo por tres meses. Lo primero es que el fondo de administración de pensiones no va a pagar salarios. Está obligado a pagar pensiones, que no siempre se cumple porque la mayoría de los trabajadores dominicanos eh, trabajan hasta sus últimos días y una de las excusas es que por qué no se eh, libera un por ciento para que se utilice en esta crisis y al final la mayoría de personas mueren y ese dinero pasa a mano de sus familiares y muchas veces se queda pues que nadie lo utiliza. Entonces, esta es la situación, es algo muy difícil, hay mucha gente hablando en torno, pero no es fácil. El hecho de que se libere un por ciento considerable es algo que... Implica dinero, implica tiempo, y entiendo que los esfuerzos no deben estar concentrados en eso específicamente en este tiempo. Bueno, eh, así es, eh, veloz. Esos datos que tú has dado, eh, uno dice, caramba, pero ven acá, ese dinero pertenece a nosotros. De por Dios, ese dinero de ustedes. Va a pasar que como Buné, la gente se va a morir, y el dinero para cuando? Así no. Tenemos que, que, que estar claros con, con ese tema de la AFP. Este es el momento. La gente se está muriendo. ¿Cuándo que le van a dar dinero? Entonces, lamentablemente, esto está en manos privadas y hay muchos empresarios que están pensando en su bolsillo. Eh, mira, eh, eh, Veloz, por otra parte, el jefe de la policía, señor director, la imagen número 6, eh, eh, coño, se empataron los dos y escúsenme la, la palabra. Yo estoy de acuerdo con... con, con aquí este asunto de democracia. Aquí la democracia cuando quieren la gente salir, los derechos, los, los, los llamados... Derechos eh, humanos, humanos si y todo eso. El director se empantaron no, y dijo sobre la, la agresión a gentes. Si un pendejo me falta el respeto, yo lo agarro, lo extraño al piso lo esposo. Yo estoy de acuerdo con él Que eso es lo que falta aquí. La policía anda a sustener el medio. Ahí tuve mujeres... Atentos, porque son mujeres comiéndose a los policías, escupiéndole en la cara, escupiéndole literalmente, empujándolo y, y, y agrediéndolo. La policía que está haciendo un trabajo, señores, el trabajo que está haciendo la policía, arriesgando su vida. Es el mismo que está haciendo un médico y, y, y guardando la distancia, porque esos policías salen a las calles diario a apresar un regalo de sinvergüenzas que no están acatando el toque de queda porque le da su maldita gana. No es de que porque eh, están buscando comida. no. Es, eh, Salen eh, a joder, a estar en una esquina, a hablar burundanga, a jugar. No, y nosotros lo que nos estamos sacrificando en nuestros hogares, entonces eh, eh, nos vamos a joder por ustedes. Está bueno que la policía le dé su pecozón. Yo estoy de acuerdo. Y ojalá sea yo el primero que ande de mal en la calle. A la policía cuenta con mi apoyo, yo con mi apoyo. Yo no sé con el apoyo de usted que está en su casa. Pero esas personas que salen después de las 5 a hacer nada y que se ponen de gallito a, a, a ofender, desafiar. A, a, a desafiar a la policía, así mismo, como dice el jefe de la policía, que le dé un pecozón, lo tire al piso y lo esposa. Eso es lo que tiene que hacer. Él dijo eh, Más Polar, como dicen los americanos, yo lo agarro, lo traigo al piso y lo esposo. Pero lo que lo esposa, que, que lo esposa y le dé un pecozón. Ahí vi un video de una mujer que porque está embarazada, tragando su policía, y viene un oficial eh, de sexo femenino y le entró a galleta, y se traga galleta claro, lo que tienen que es posarla, y darle su galleta, para que aprenda, porque es no vamos a entender, de, de, de, esta democracia nos va a joder a todos esta de, supuesta democracia